Un hoyo que está en la calle entrando al ensanche Águila, aquí en San Francisco de Macorís, se ha convertido en un peligro para los transeúntes. Los residentes hacen un llamado a la alcaldía de esta ciudad para que solucione el problema. Sí, como ustedes pueden observar, está muy incómodo para las personas y también para los, los vehículos que pasan por ahí a diario. Eso el alcalde tiene que mandar a arreglarlo. Porque la ciudad hay que mantenerla limpia y bonita, él lo está haciendo, pero a veces como que se le va, se olvida de algunas cosas. ¿Ve? Entonces, los ciudadanos se caen, esos vehículos sufren muchísimo daño ahí también. Y queremos hacerle un llamado muy especial a él, a él al alcalde nuestro. Oh, esta situación está mal, Eso es un problema ahí, a las autoridades que vengan a auxilio de ese hoyo y unos cuantos hoyos más que tienen. El... Lo que es la región nordeste de San Francisco, al señor alcalde, por favor, tape hoyo por lo menos, que haga algo. Y en tiene su noticiero regional, Robinson Polanco.